Y tiene que ver con Juliana Lukoski, reina nacional de la Vendimia 2016, que tras cinco meses que pasaron de aquel día fatal del accidente, Juliana volvió a caminar y todos nos acabamos de enterar hace apenas un par de horas gracias al tweet de su hermano, Nicolás, que ha sido un poco, de alguna manera, el vocero de la familia y él puso en su cuenta de Twitter, qué alivio, eh, no, no, ver no a la Yuli caminar después de tanto, Qué ahí lindo. está, hermoso hermosa hermoso. noticia, nos alegró nos emocionó, las manitos juntas diciendo gracias y esto bueno. eh, es otro paso, un Qué beso hermoso. para no, la valga la redundancia, es un paso más un así gran que paso. el abrazo sí. enorme a Juliana Lukowski que seguramente nos está viendo y a toda su familia